El día de hoy vamos a entrar un poco más en materia de lo que es el sistema nervioso. Básicamente hablamos generalidades en la, la clase pasada. ¿Sí? Y como siempre hay que hacer un repaso en cinco minutos de lo que vimos en la, en la clase pasada. Entonces lo que vimos en la clase pasada fue esta visión sumamente general de lo que es el sistema nervioso, eh, lo cual lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿sí? Y a su vez, entre las vías que tienen que ver con sensar eh, eh, lo que está pasando en el mundo, que es la vía sensorial, y la vía motora, que tiene que ver con ejecutar acciones, como dice su nombre, motor. ya Y eh, más adelante vamos a ver que muchas de estas funciones tienen que ver con el control homeostático en el, en el organismo. ¿Ya? Eh, vimos que el principal componente del sistema nervioso son las neuronas pero también echamos un vistazo así eh, bastante general a que existen muchas células acompañando a las neuronas no están en el aire digamos como uno las suele dibujar que son la glía en que en los últimos años ha sido como muy interesante los descubrimientos en torno al papel de la glía ¿ya? que forma <coughs> Antes se, llamaba, se, eh, eh, se hablaba de la sinapsis, como que lo único que importaba era la célula presináptica y la postsináptica. Ahora se habla como de la sinapsis tripartita, en que también está involucra, involucrada la glía. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos sinapsis en particular. También vimos en detalle cómo se calculaba el potencial de reposo de una célula, en particular el potencial de reposo de de una neurona, en que el ion más importante es el ion potasio, seguido del sodio, y si fuera solo potasio, la neurona tendría un potencial de reposo cerca de los menos 90 milivolts, pero nosotros sabemos, hemos aprendido casi como un mantra del colegio, que el potencial de reposo de la neurona es menos 70 milivolts, pero... Si conocemos el potencial de reposo de una célula en general, nos da una cierta idea de más o menos cuánto es el potencial de reposo. Por ejemplo, yo le mencioné el dato que el potencial de reposo de la glía es como menos 80. Entonces ahí uno dice inmediatamente, ah, tiene, es más importante el potasio en, la, en la, los iones que se conducen a través de la membrana de una glía. Entonces el potencial de equilibrio o potencial de reposo de una célula nos da indicaciones más o menos de cuáles son iones que están eh, involucrados eh, también vimos cómo hacer los cálculos a partir de concentraciones con una ecuación de NERS modificada para la temperatura del organismo y con las variables modificadas ¿ya? Eh, y por último faltó decir que el esa, esa gradiente de concentración es mantenido por la bomba sodio-potasio, que es un proceso activo, que es un transportador que básicamente saca sodio y entra potasio. Bueno, entonces eso sería el repaso de lo que sería la clase anterior. Bueno, y como siempre las lecturas recomendadas para la clase de hoy son los capítulos de estos dos libros, ¿ya? el capítulo 5 y el... También coincide el capítulo 5 del Bernard Levy, que están en español. Ya, también, como a ustedes les gusta esto de los videos, ya, también les recomiendo fuertemente que vean eh, este video, que a pesar de que todas las cosas tienen, tienen como caritas, no es muy básico el nivel que tiene ese. Y este otro más, el son más como formato clase magistral a la cual ustedes están acostumbrados, ¿ya? Y aquí hay, son, son dos videos YouTube y aquí es un video YouTube. Ya. Entonces, pues primero que nada, les voy a presentar las neuronas como se ven en vivo y en directo, por ejemplo. Este es un grupo de, de neuronas y lo que ustedes ven como flachazo, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer andar de nuevo. Lo que ven como flachazo es, eh, esta es una imagen de fluorescencia y lo que se ve ahí el disparo espontáneo de neuronas y lo que, se está, lo que se está expresando aquí son lo, la, las variaciones de los niveles de calcio con un indicador fluorescente ¿no? y um, lo que pasa en las neuronas es que eh, las neuronas están siempre activas ¿no? inclusive cuando ustedes están durmiendo hay mucha actividad cerebral, de hecho hay bastante actividad cerebral y lo, lo, vamos a entender un poco los mecanismos que tienen que ver con esa actividad cerebral. Bueno, ya aprendimos que en reposo las células, y en particular las neuronas, tienen eh, carga eléctrica. ¿ya? Son eh, más negativas al interior con respecto al exterior. Por eso hablamos de potencial de reposo, hablamos de que tienen menos eh, 70 milivolts en el caso de las neuronas. ¿ya? Dependiendo del tipo de neurona, eh, no todos tienen menos 70 milivolt. ¿ya? Eso sería como la neurona canónica, ¿ya? Pero hay variaciones. Aprendimos que tienen una carga eléctrica, que el interior es más negativo que el exterior, y que esta situación es mantenida, este gradiente, por la... Eh, la llamada bomba sodio potasio ATPASA, y que es un, un, un mecanismo de transporte activo el, el mantener este gradiente. ¿ya? Y esto es mantenido a través de todas las células, es decir, en, en la bomba sodio ATPASA está en varias partes, a lo largo de la célula, a lo largo del la axón en este caso, manteniendo este gradiente. Producto de la mantención de este gradiente es que, y lo discutimos en la clase pasada, que nuestro organismo gasta bastante energía en mantenerlo. ¿ya? Alrededor del 25% de lo que las calorías que consumimos se va a mantener el eh, eh, funcionamiento de las neuronas y la mantención de este gradiente. O sea, ¿por dónde fluyen los iones a través de la membrana? Y en la clase de hoy vamos a hablar. De un poco más en detalle de estas proteínas que están en la membrana que se llaman canales iónicos ¿Ya? en particular vamos a hablar mucho de este canal iónico que está ahí, que es un canal de sodio y que tiene una pelotita colgando ¿Ya? esa pelotita es muy importante bueno Entonces, ¿por dónde fluyen los iones a través de la membrana? Bueno, lo hacen a través de estas proteínas que son canales iónicos. Este es un canal de sodio en particular, como les mencioné, donde deja entrar los iones sodio que están representados como esas pelotitas rojas, ¿ya? con el signo más. Eh, y hay varios tipos de canales iónicos en la, en la célula. Eh, algo importante... Y yo se lo mencioné eh, en algún minuto. Por, por motivo histórico, eh, mucha de la, la ciencia biológica más importante en este país es la neurociencia. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existiera, han existido grandes eh, neurocientíficos eh, que participaron de los estudios clásicos del potencial de acción, cuando se describió el potencial de acción, por allá por la década de los 60. Y uno de ellos, eh, este, este señor que está ahí, que falleció hace unos años, el señor Mario Luxoro, fue premio nacional de ciencia del año 2000, profesor de la Universidad de Chile. Eh, tuve el honor de ser estudiante de él en alguna parte de mi formación de pregrado en la Chile. Y por allá en el año 63, eh, él junto con eh, eh, Eduardo Rojas, otro gran investigador, eh, demostraron experimentalmente que los responsables de mantener el potencial de membrana en, eh, en una neurona eh, eran proteínas, algo tan simple que eh, que ustedes lo dan por un hecho, pero en la época en que se publicó esto, que es el año 1963, existían las dudas si fueran eran las proteínas o los lípidos los encargados de, mantenía, de mantener el potencial de membrana y lo divertido está que, eh, eh, que el, este paper si ustedes lo ven es un paper muy divertido porque no es como los papers ah, está publicado en Nature, que ustedes han escuchado que, oh, gran revista científica ese paper no tiene ninguna figura. ¿ya? Es solo una descripción de lo que hicieron. Con los resultados. Eh, en la época actual, ese paper no hubiese pasado. ¿ya? Por ningún proceso de revisión. ¿ya? Pero era interesante cómo se hacía ciencia en esa época. ¿ya? Y no tenía, no, no, te, no tenía como 30, 40 referencias, o, perdón, bibliografía en español, eh, adjunta al paper, tenía como 4 o 5 nomás, porque en esa época no había mucha gente que estuviera trabajando en ese tema. Y ellos trabajaron eh, con una preparación que fue muy famosa en la década de los 60 y los 70, que era el axón gigante de jibia. ¿ya? ¿Han escuchado la ley de la jibia? Ha estado como presente en las noticias últimamente. Eh, la jibia es un molusco, eh, es parecido a los calamares. ¿ya? Entonces la grasa que tiene la jibia, eh, que la parte del cuerpo, eh, todo, eh, todo llega a un nervio compuesto que se llama el, el axón gigante de la jibia, que es como un tallarín, eh, de, de este tamaño. Sube largo y grueso. Entonces esa es la preparación ideal para un fisiólogo para estudiar el potencial de acción. ¿Ya? Entonces, ellos hicieron ese trabajo en el axón gigante de Hevia, primero en Estados Unidos eh, y después aquí en Chile, en un laboratorio que todavía existe de la Universidad de Chile en esa época, que se llama Montemar, que queda de Reñaca hacia el norte. ¿ya? ¿Qué tipo, o como si los quisiéramos agrupar a los canales iónicos? Eh, ¿En qué lo podemos agrupar? Lo podemos agrupar en eh, activados por ligando. Es decir, que necesitan una molécula que se una a ellos para que se, el canal se abra. ¿ya? ya vamos a describir cuáles son esos. Tenemos canales mecánicamente activados, es decir, que una deformación de la membrana, por ejemplo aquí hay una flechita que muestra que la membrana se ha deformado esa deformación genera un cambio en la estructura del canal que permite que entre el ion en particular eh, eh, el para el cual conduce hay otros canales que están siempre abiertos ¿ya? Eh, esto en general se le llama canales de leak en la jerga o Traducido al español sería canales de fuga, ¿ya? que están siempre abiertos. Entonces, uno de los que estará como lógico que esté abierto, el canal de potasio, por ejemplo, también hay canales de sodio que están siempre abiertos. ¿ya? Entonces, dejan pasar estos guiones. Y hay otro que son los interesantes para lo que es la clase de hoy, que son los activados por voltaje. Es decir, que al potencial de reposo de la, de la neurona, a lo menos 70 milivolts no están cerrados o conducen muy poco, pero cuando sube un poco el potencial eh, se abren y dejan pasar el ion específico para el cual están eh, determinados. ¿ya? Entonces, esas serían como las familias así súper en general. Entonces, vamos a ver eh, una primera familia que es las familia de los canales activados por ligando. ¿ya? Y el ejemplo que ustedes ya deben conocer, son todos los receptores de neurotransmisores. Entonces, el ligando, en este caso, es un neurotransmisor que es liberado por una neurona que habitualmente la llamamos la neurona presináptica. Entonces, ¿en qué consiste? Que hay esta, esta molécula, aquí dice que es un mensajero, que se une a una parte del canal ya que aquí está como un poco exagerada y esa unión del canal genera que un cambio en el canal que permite que pase iones hacia el interior de la célula eh, o que salgan dependiendo y eh, si no está presente el ligando o el mensajero o el neurotransmisor el canal está cerrado ¿Ya? entonces eso es muy general los, cana los canales activados por ligando entonces aquí hay una, una tabla más o menos larga de neurotransmisores en esta columna y sus respectivos receptores eh, pero eh, claro, sus respectivos receptores pero no todos ellos son canales entonces, yo he marcado aquí aquellos, eh, aquellos eh, receptores, es decir, proteínas, que son canales iónicos para el neurotransmisor en particular. Por ejemplo, allá tenemos el que mencionábamos hace un rato, el glutamato, el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central. Y existen eh, tres tipos de receptores, que son eh, canales iónicos talosatorampa, cainato NMDA y este por ejemplo conduce sodio, potasio sodio, potasio también conduce calcio ¿Ya? y acá hay una lista de las sustancias que podemos utilizar para activar el canal en ausencia del neurotransmisor, es decir eh, si yo le pongo una sustancia que se parece mucho al neurotransmisor yo puedo act activar artificialmente el canal y eso es muy importante desde el punto de vista de la farmacia porque la gran mayoría de drogas que afectan el sistema nervioso central son agonistas, es decir, eh, sustancias que imitan la, la acción del neurotransmisor o antagonistas, sustancias que inhiben la acción del neurotransmisor entonces, acá hay una larga lista y los vamos a ir mencionando en la medida que nos vayamos top, topando con ellos en este curso. Entonces, está el glutamato con estos receptores que son canales iónicos. Y también hay una familia de receptores que no son canales, sino que lo que hacen es activar cascadas de, de mensajeros, como los típicos, el AMP cíclico, el IP3, etc. Acá hay otro neurotransmisor super importante que es el GABA que lo producen neuronas eh, eh, que se llaman neuronas de tipo inhibitorio y su receptor que es canal iónico se llama GABA A o GABA sub A como dice ahí y lo que conduce a ese canal es cloruro ¿ya? es un canal de cloruro en esta el siguiente diapo tengo la acetilcolina que eh, ustedes saben que cumple un rol en el sistema nervioso periférico, pero aquí les voy a mostrar el, el rol de la acetilcolina en el sistema nervioso central. ¿ya? Hay núcleos eh, colinérgicos que liberan acetilcolina a todo el cerebro, o sea, a, bueno, a grandes zonas del cerebro, y hay los respectivos receptores, que son los receptores de tipo muscarínico o los de tipo nicotínico. El de tipo nicotínico, a usted le les debe sonar el nombre porque tiene que ver con que su agonista es la nicotina. ¿ya? La nicotina que ustedes conocen de los cigarrillos. Y ese es su, su agonista por el cual recibe el nombre, esa familia de receptores. Entonces hay núcleos en el cerebro que proyectan a, a distintas zonas del cerebro en el caso del sistema nervioso central aquí hay otro que es muy importante que es la serotonina que eh, la serotonina aquí no aparecen todos pero tiene son a ver, 3, 6 esta tabla está un poco incompleta pero eh, en realidad son 15 subtipos de receptores de la serotonina y la serotonina que se genera en estos núcleos llamados núcleos del RAFE prácticamente llega a todo el cerebro entonces, ¿ustedes han escuchado cosas que no, es que los neurotransmisores son súper específicos? Bueno, sí. Pero, ¿qué pasa en el caso de estos neurotransmisores que como que chorrean serotonina para todo el, para todo el cerebro? Lo que pasa ahí es que tienen una familia muy grande de receptores. Entonces, estas proteínas receptores no están distribuidas de manera homogénea en todo el cerebro. Entonces, hay uno de ellos... De en el caso de la serotonina que se llama receptor de 5HT3 que es un canal de sodio ¿ya? y es el único que es canal en este, en este grupo de receptores de la serotonina vamos a hablar de los receptores obviamente en su momento el otro tipo de, la otra familia son los eh, canales activados mecánicamente. ¿ya? Entonces, aquí les le presento uno eh, que es el, el encargado de la transducción del sonido. ¿ya? Esta estructura que hay aquí se llama la cóclea, ¿ya? que es. Eh, que es la estructura del oído interno donde se produce la transducción de la señal sonora a la señal eléctrica transducir algo es pasarlo de un sistema eh, a otro sistema de un sistema de medida a otro sistema de medida en este caso estamos pasando que es una onda de presión que sería el sonido pasándolo a una señal eléctrica ¿Ya? y eso lo hace una célula que se llaman células ciliadas. Acá hay una microscopía electrónica de un grupo de células, hay de varios tipos, eh, que tienen esta estructura que es un cilio, acá hay varias células que tienen cilios alineados, y si vemos esta caricatura que hay acá, esto es un canal iónico, acá tiene como un pelito que sería el cilio, y acá arriba hay una membrana ¿ya? una membrana que vibra con el sonido entonces básicamente lo que hace la membrana acá es eh, como sale en la imagen acá es cambiar la posición de eh, eh, de estos cilios y eso posibilita que el canal se abra o sea, es un estímulo mecánico entonces la onda de presión mueve esta membrana y como el canal está, por un lado, anclado al citoesqueleto y por el otro lado tiene estos cilios, se produce una deflexión de los cilios y eso abre el canal. Y gracias a eso, nosotros podemos eh, escuchar sonidos que son ondas de presión. Ahora, ustedes habrán escuchado los famosos trasplantes cocleares. Entonces, la gente que tiene, eh, bueno, hay varios tipos de sordera, pero la gente que tiene sord eh, daño al oído, generalmente las células que son afectadas son estas. ¿Ya? Aquí no traje una foto, pero una persona sorda en realidad tiene una menor cantidad de estos cilios. Entonces, ¿cómo eh, funcionan los famosos trasplantes cocleares? Los trasplantes cocleares son un electrodo. Que está inserto en la cóclea y que es, y que, y que es largo así y, y da vuelta en la cóclea, que lo que hace es estimular estos, estos terminales que hay aquí, eh, ya que no va no a estar la estimulación mecánica, se estimula directamente con un estímulo eléctrico. ¿verdad? Y eh, dependiendo de la zona de la cóclea, la cóclea está como dividida en frecuencia no me acuerdo cuál es la parte que tiene las frecuencias altas y cuál es la baja. ¿ya? Entonces, la gente lo que hace con un trasplante coclear es saltarse la transducción y estimular directamente las aferencias que salen de aquí y, que van, y van a ser entendidas como eh, sonido. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo, eh, cómo las personas... ¿Cómo el sistema nervioso sabe que esas señales van a ser sonidos? Pues porque son artificiales. Y la respuesta es muy interesante. El sistema nervioso de un sordo, particularmente de un sordo de nacimiento, no sabe. Entonces, el, la persona que ha recibido un trasplante coclear, eh, al primer, ah, eh, primeramente no entiende nada. Entonces requiere terapia para asociar ese sonido a un significado. ¿Ya? y eso es mucho más fácil de hacer como ustedes se pueden imaginar cuando el trasplante coclear se hace en niño chico. ¿ya? es más difícil en adulto, porque es menos plástico el cerebro el cerebro se tiene que acomodar a este nuevo estímulo entonces tiene que ver un poco lo que conversamos en una clase pasada de que da un poco lo mismo donde uno ponga la, la superficie sensorial el sistema nervioso es capaz de adaptarse a esas señales y interpretar la incoherencia con lo que hace ¿Ya? entonces las personas que reciben implante coclear pueden ser entrenadas a entender esa estimulación eléctrica eh, que tiene una correlación con sonidos ¿ya? de hecho hay una un porcentaje que bajo de gente que ha recibido trasplante coclear eh, digamos sordos que han decidido sacarse el implante coclear porque se dan cuenta de que prefieren vivir en el silencio a este mundo lleno de, de estímulos que los distraen. Porque ellos están acostumbrados a como su ruido interior, digamos. Que todos conversamos con nosotros mismos, estamos todo el día conversando y... Uf, diciendo, hoy no tomé desayuno esta mañana, Me estoy quedando dormida, hoy que la el profe. Son cosas que, nos, que uno se está conversando, digamos, todo el tiempo. Y ha pasado de que gente que ha recibido el trasplante coclear les molesta de que no puedan conversar consigo mismo. Porque está, tienen que poner atención a este ruido permanente. Eh, y es porque no, no alcanzaron a desarrollar la capacidad que nosotros tenemos de prestar atención. ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, <coughs> Si yo les pregunto ahora qué es lo que dije hace 30 segundos, lo más probable es que se acuerden. Pero si yo estuviese usando el micrófono ambiental, que no es el caso de esta grabación, eh, sería difícil distinguir mi voz porque en este minuto hay mucho sonido ambiente. Por ejemplo, el data de sonido que viene de afuera, de ustedes mismos respirándose, moviendo en la silla. ¿Ya? Eh, pero ustedes no, no se dan cuenta de eso porque ustedes están poniendo atención ¿Ya? y la atención como que modula el estímulo bueno, eso es un tipo de, eh, de canal iónico que es eh, sensible a la deformación mecánica del auxilio. ya y eso genera una respuesta y hay otros mecanismos para los mecanorreceptores, una, es una caricatura y, y pongo la caricatura porque en realidad no está tan claro cuáles son como todos los mecanismos. Se supone que puede ser un mecanismo simplemente un estiramiento de la membrana y eso sería por ejemplo el mecanismo por el cual nosotros sensamos los cambios de presión, de presión sanguínea, estiramiento de membrana de las arteriolas por ejemplo. Hay otros mecanismos que tendrían que ver que partes eh, del canal están ancladas al citoesqueleto, por ejemplo. Entonces hay un cambio relativo de la membrana con respecto al citoesqueleto. Eso abriría el canal. Otro que están ancladas al citoesqueleto por una parte y otra parte anclada a una molécula externa. ya, sí. O otro que puede haber un mecanismo de que la, la deformación mecánica de otra proteína genera un segundo mensajero que va a actuar sobre un canal en particular. Y los canales es que vamos a hablar un poquito más son aquellos que se llaman canales activados por voltaje. ¿Qué quiere decir eso? De que, de alguna manera, esto, la estructura de la proteína tiene un sensor de voltaje. ¿ya? Es decir, una serie de aminoácidos que si cambia el voltaje alrededor de esos aminoácidos, hacen que cambie la estructura del canal. Entonces aquí tenemos los tipos de, de canales iónicos activados por voltaje, y los que ya hemos hablado de ellos. Entonces está por ejemplo el canal de sodio activado por voltaje, hay un canal de calcio activada por voltaje estos son estos dos canales se llaman canales de entrada ¿ya? es decir que cuando se abren entra el ion aquí está el canal de potasio que también es activado por voltaje y como ustedes saben lo hemos discutido es un canal de salida es decir eh, como hay mayor concentración de potasio tiende a salir y también, este otro canal que es importante para el caso del potencial de membranas de las neuronas, es el canal de cloruro, que también es un canal de entrada eh, a la neurona. Entonces, esos son los como cuatro canales importantes en el caso de las neuronas que son activados por voltaje. Entonces, vamos a hablar en particular de uno de ellos, que es el canal de sodio activado por voltaje. Entonces este muestra eh, una caricatura del canal de sodio. Como este no es el curso biofísica de los bioquímicos, ya ustedes no tienen biofísica, ¿verdad? No. No vamos a hablar de la estructura de las alfa hélices, de los detalles que vamos a ocupar esta caricatura. Eh, Primero que nada, ustedes saben que la concentración de ion sodio es más grande afuera que adentro, y este canal tiene eh, eh, varias características. Al potencial de reposo de la célula, como dice acá, el canal está cerrado, ¿ya? y eh, tiene esta cadena de aminoácidos que termina en un montón de aminoácidos que se suele ejemplificar como la bola y la cadena ¿ya? que tiene una función súper importante entonces cuando hay algún tipo de estímulo en la membrana que cambia ligeramente el potencial eh, lo que cambió aquí fue la posición de estos aminoácidos eh, que forman parte de lo que se llama el sensor de voltaje entonces como cambió un poco el potencial alrededor de esta proteína estos aminoácidos eh, cambian de posición y lo que hacen es que abren el poro del canal y dejan entrar el sodio. Pero después de un rato eh, se produce este fenómeno súper interesante que es que eh, literalmente esta bola y cadena, después de un rato, se mete y taponea por dentro por decirlo así el canal de sodio y a este proceso en la cual la, la bola y la cadena se meten dentro del, del poro del canal el lado intracelular se llama proceso de inactivación del canal y esto es algo particular del canal de sodio del canal de sodio dependiente de voltaje Ahora, eh, ¿cuándo ocurre eso? Eso lo vamos a ver en las siguientes diapos. Bueno, acá hay otro chileno involucrado en esta historia de los canales iónicos, que vale la pena mencionar, el profesor Francisco Besanilla, que fue discípulo de, del profesor Luxor, que veíamos hace un rato, pero que por cosas de la vida desarrolló como toda su carrera, en Estados Unidos actualmente es académico de la Universidad de Chicago ¿ya? y tiene esta publicación del año 1973 eh, que obviamente ustedes saben lo que pasaba en el año 73 estaba en Estados Unidos y decidió después no volver a Chile por motivos obvios y después hizo toda su vida allá en Estados Unidos y él eh, él eh, descubrió, junto con otro investigador, de que, o sea, predijo de que si existían estos aminoácidos que son capaces de activarse eh, por voltaje y de, y de esa manera desbloquear el canal, uno debería ser capaz de que con el equipamiento adecuado de poder medir la corriente asociada al movimiento de, de esa carga eléctrica que es eh, eh, asociada a ese movimiento de canales. Fíjense lo fino que estamos hablando. Uno debería ser capaz de esta, esta compuerta, este sensor de voltaje, si, si es carga que se está moviendo, uno debería ser capaz de medirla. Y estos señores diseñaron el experimento y la electrónica para poder hacerlo este señor le gustaba mucho la electrónica entonces eh, de hecho cuenta la anécdota si ustedes la ven por ahí en algunas crónicas personales eh, que de chico le gustaba la electrónica entonces en el, eh, para el mundial de 62 en, que fue en Chile en, en Chile habían muy pocos televisores ¿ya? y el papá de él estaba obsesionado con que quería ver, eh, ver jugar a Pelé no sé y todas esas cosas y pucha, en Chile ya no quedaban televisores, entonces lo que, lo que hicieron fue mandó a su hijo a Argentina a comprar eh, partes para armarse una tele y de vuelta vino y se armó una tele en, la, en esa época con los conocimientos de electrónica que tenía de niño, ¿ya? Él con otro, este otro investigador que fue su mentor digamos, en Estados Unidos, publicaron el año 1973 nuevamente en una revista de alto impacto, eh, cómo ellos pueden medir este movimiento de estas, eh, de estas compuertas que cambian y que, y que posibilitan la entrada del canal de, o sea, de, de iones eh, sodio en el canal de sodio y voltaje dependiente. ¿no? Entonces nuevamente hay chilenos detrás de estas cosas del, en, el, en el mundo de los canales iónicos. Entonces volvamos Después de esta eh, breve revisión acerca de, lo, de los cambios de voltaje, o sea, de los canales iónicos, vamos a volver a lo que pasa en el voltaje de la, en la membrana de una neurona. Entonces, para eso tenemos que manejar algunos conceptos. Ya, ya dijimos que el potencial de membrana de una neurona típica es alrededor de menos 70 milivolts. Y existe un consenso respecto a cómo llamar los cambios de voltaje cuando uno los está midiendo eh, al interior de una neurona entonces cuando el potencial de membrana en el, esto, es una, esto es una escala de tiempo y este es el potencial de reposo de la membrana alrededor de menos 70 milivolts entonces cuando el potencial de membrana se mueve en esta dirección, es decir, se hace un poco más positivo eso se llama una depolarización ¿Ya? cuando después de estar positivo vuelve a aproximarse al potencial de reposo se llama una repolarización pero cuando se mueve más allá del potencial de reposo de la neurona se llama una hiperpolarización y eso es algo términos que se han adoptado por consenso en, en la comunidad para hablar de los fenómenos que pasan por ejemplo en el potencial de acción. no todos los canales iónicos están presentes en todas las células y esa es la diferencia fundamental entonces usted podría una célula epitelial artificialmente depolarizarla pero no le va a ocurrir más cambio que ese que después de eso se va a repolarizar producto de que también tiene una bomba de potasio ¿Ya? va a volver a un, a un mismo potencial ¿Ya? entonces el potencial de reposo de una célula es igual al potencial de membrana cuando no estoy estimulando, no estoy haciendo nada ¿Ya? entonces cuando yo hago un pequeño estímulo eh, a una neurona puedo generar un pequeño cambio de potencial ¿ya? y eso es lo que se llama un potencial en inglés se llama Great Potential que es un potencial como graduado o sea, en un pequeño estímulo va a haber una pequeña respuesta en el, en el potencial de la membrana pero si hay algunas neuronas que si yo estimulo lo suficiente eh, llega un punto en que tengo otro tipo de respuesta que no es gradual sino que es todo y nada y eso se le, de, se, se le de, ha denominado potencial de acción eh, que suena medio raro traducido al español el action potential ¿no? ¿sí? Pero así como se llama, distingamos. Hay potenciales que si yo estimulo un poco la neurona, hay un pequeño cambio de voltaje, o sea, o dicho en la jerga que introducimos hace un rato, hay una pequeña depolarización y después una repolarización. Una depolarización y después una repolarización. Pero hay otros cambios, que hay una gran depolarización y después una gran repolarización en que los mecanismos involucrados en eso son diferentes. Y eso se le llama el potencial de acción. Entonces son dos cambios de potencial de membrana. Uno es transitorio, pequeño, y el otro es muy grande. Entonces aquí hay una larga lista de la diferencia entre los dos. Los potenciales graduales, primero que nada son señales de corta distancia ese pequeño trozo de membrana recuerden que aquí estamos midiendo el potencial en la membrana que cambia con el potencial graduado es muy local en cambio los potenciales de acción tienen la particularidad de que pueden viajar a larga distancia ¿ya? otro que la magnitud depende del estímulo en el caso de los potenciales <risas> graduales ¿ya? si le doy poco estímulo tengo una señal chiquitita si le doy un poquito más de estímulo crece un poco en la señal en cambio el potencial de, ex, de acción una vez que yo lo la en jerga, la jerga se dice una vez que lo gatillo o lo evoco eh, es todo o nada es siempre la misma, la misma gran respuesta hay otras características no las voy a mencionar entonces vamos a hablar del eh, Potencial de acción. Entonces, ¿cuáles son los eventos del, del potencial de acción? Primero que nada, aquí tenemos... Eh, eh, ...un canal iónico... ...de sodio, voltaje dependiente. Lo distinguimos porque tiene esa... ...bolita y esa cadena. ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, acá... ...y eso es netamente para... ...ejemplo de... Eh, para ejemplificar este caso un receptor en este caso es como un mecanoreceptor que va a producir un pequeño cambio aquí súper chiquitito en el potencial de membrana o sea, hubo un estímulo por ejemplo alguien tocó esa neurona que tiene un mecanoreceptor y eso generó una entrada de sodio y una pequeña depolarización ¿ya? desde menos 70 aquí hasta menos 60 deberían ser, ya, que esta línea blanca que hay acá. Entonces aquí está el potencial de reposo, en que no, no pasa nada en la célula, se mantiene el gradiente de concentración, y hay un pequeño estímulo, pero el canal de sodio no pasa nada. Bueno, ¿qué pasa si ahora subió ese estímulo hasta un valor, que en este caso aquí dice menos 55 milivolts? Este valor es el valor en lo cual esta compuerta de activación del canal, este sensor de voltaje, permite de que se abra el canal. Entonces, una vez llegado a ese valor, que se llama el potencial umbral, eh, el canal de sodio se abre y permite que entra el sodio. Y eso cambia un gran cambio, o sea, genera, perdón, un gran cambio en el potencial y un cambio rápido ¿ya? porque está entrando mucho sodio eh, al interior de la, de la célula y el sodio sigue entrando ¿hasta cuánto va a entrar el sodio? ¿hasta cuándo entra un ión cargado eh, en una situación que depende de la carga ¿Y del gradiente de concentración? Ya alguien está murmurando tímidamente que seguramente murmuró que hasta el potencial de equilibrio del ion. O sea, en, en teoría, si fuera el único ion que se está moviendo, sería hasta los más 65 mV, porque ahí alcanzaría el equilibrio electroquímico, es decir, gradiente de concentración versus las fuerzas de atracción electrostáticas entre los iones ¿Ya? entonces el valor que alcanza es un poco menos porque hay otros iones metidos de por, de por medio que es alrededor de 40 milivolt como aparece ahí ¿Mm? entonces esta fase sería la fase de, de polarización del potencial de acción bueno, entonces ese cambio que estamos viendo con el canal de sodio voltaje dependiente eh, es un cambio que, que se propaga como ocurrió un potencial de acción en esta zona es decir, se abrieron canales de sodio voltaje dependiente en esta zona eso va a generar eh, una entrada eh, de iones sodio y va a hacer que esta zona se vuelva positiva por un, un instante pero ya aprendimos que una pequeña depolarización va a activar Canales de sodio que están adyacentes. ¿Ya? Y esto, y esta perturbación va a, va a viajar, se va a mover, se va a mover a través de, por ejemplo, un axón. Pero ¿qué pasa después de un rato? Pasa que el canal de sodio se inactiva. O sea, esta bolita unida, bolita de aminoácidos, unida por una cadena lineal de aminoácidos a, al resto del canal se mete al poro del canal y bloquea la las, eh, que continúe la entrada de iones sodio y eso es, es lo que se llama la fase de inactivación del canal de sodio y, y eso lo vemos eh, en términos del voltaje como un cambio y una repolarización del de voltaje de la membrana. Es decir, de, de estar en valores de, de más 40, empieza a volver el potencial de membrana. Y también pasa de que en esta fase se han activado estos otros tipos de canales, que son canales de potasio dependientes de voltaje. entonces se abre los canales de potasio y recordemos que hay eh, más potasio adentro que afuera entonces tiende a salir el potasio y va a mover el potencial de membrana hacia el potencial de equilibrio del potasio que nosotros lo calculamos en la clase pasada que alrededor de menos 90 entonces por lo tanto va a tender a bajar el potencial de membrana porque estamos permitiendo que el ion potasio se mueva hacia su potencial de equilibrio es decir, esto va a bajar a valores negativos y tanto, eh, tanto baja que como que se pasa un poco del potencial de membrana y eso es lo que llamamos una fase de hiperpolarización que se va a demorar en recuperar un, un buen tiempo y se va a recuperar gracias a la acción de la bomba sodio-potasio atpasa y eso más o menos así de manera súper general cuál es el mecanismo de un potencial de acción bueno y ya ¿dónde viaja el potencial de acción? ¿ya? resulta que el potencial de acción en las neuronas tiene una dirección única entonces eso a, requiere aprender un poquito de la estructura de las neuronas acá tenemos una caricatura de una neurona típica con un, un cuerpo un cuerpo neuronal eh, un árbol dendrítico de que es donde hace sinapsis con otras neuronas y un axón que es muy pequeño y que puede viajar larga distancia entonces hay una zona eh, de la neurona que eh, que está marcado aquí naranja que se llama en inglés se llama el axon hillock o traducido al español sería como el segmento inicial del axón que es justo donde sale el axón hacia acá y lo interesante que el segmento inicial del axón eh, está eh, a ver dónde se mejor en este aquí no sé si alcanzan a ver esto es el cuerpo de una neurona aquí está su árbol dendrítico y por aquí sale el axón ¿ya? entonces aquí en, eh, en rojo está marcado una está marcada una proteína que es propia del, del llamado segmento inicial y en verde están marcados los canales NAV que es canales de sodio voltaje dependiente, se llaman NAV y como pueden ver hay una gran concentración de esos canales en esto de aquí esto, perdón, esto de acá es una ampliación de eso una gran concentración de estos canales de eh, sodio voltaje dependiente en el segmento inicial entonces los canales de sodio no están distribuidos homogéneamente por toda la neurona sino que hay ahí donde se inicia el potencial de acción una concentración alta entonces si, si se inicia aquí el potencial de acción se va a depolarizar hacia acá y, pero ¿por qué no se devuelve el potencial de acción? porque uno podría decir que esto si estimulo aquí, ya que hay una, una alta concentración de eh, canales de sodio voltaje dependiente, bueno, esto se va a seguir por acá, pero ¿por qué no se devuelve? Entonces la respuesta es muy simple. Porque los canales de sodio y voltaje dependiente que están acá van a estar inactivados por un rato. Entonces no va a haber chance de que se vuelvan a reactivar a pesar de que esté depolarizada esa zona. Ah, pero profesor, ¿qué pasa si yo hago la siguiente manipulación experimental? Si yo me voy a la mitad del axón, donde hay canales de sodio voltaje dependiente, y hay menos que acá, y yo estimulo justo ahí. ¿Qué cree usted que va a pasar? Compañero, ya dio la respuesta, demasiado rápido. <risa> eh, lo que va a pasar es que van para los soldados. Pero eso sería algo como poco natural, ¿verdad? No, no ocurre naturalmente que lleguen estímulo aquí a la mitad del axón. ¿no? O Entonces sea, si ustedes se, experimentalmente se dan la maña de estimular acá, van a tener eh, un potencial que viaja para acá, porque va a llegar hasta ahí nomás, y otro que viaja para acá y va a producir seguramente liberación de neurotransmisor en el terminal presináptico. ¿no? Entonces la inactivación de los canales de sodio voltaje dependiente en condiciones naturales va a determinar la polaridad del potencial de acción, que va a ir hacia allá. Ahora veamos esto, todo lo que hemos visto en un gráfico de eh, los cambios de potencial versus tiempo. Entonces tenemos a tiempo cero, tenemos esta situación... De que tenemos este potencial de acción que pasa un pequeño cambio, eh, pasa el, el umbral para generar el potencial de acción, y aquí se produce la apertura de los canales de sodio y voltaje independiente. Pero a tiempo, un milisegundo, por ponerle un valor, la zona adyacente, como aquí se ha depolarizado en la diapo anterior se, se depolarizó esta zona, en la zona adyacente esa depolarización más general la activación de los canales de sodio y voltaje dependientes de esa zona y, eh, y no se va a devolver porque acá los de acá van a estar ya inactivándose y eh, acá como también se depolarizó esta, esta parte de acá eh, también va a alcanzar para generar otro potencial de acción en el, en el tiempo ¿ya? entonces por un lado eh, tenemos una a nivel físico del axón tenemos cambios en, la, en los canales de sodio tenemos depolarizaciones que viajan para allá o para acá. Y este cambio puede ir eh, propagándose a lo largo del axón. ¿ya? Entonces este, tenemos un gráfico del voltaje, cómo va cambiando y cómo van cambiando los canales que están en esa zona. ¿ya? Entonces por eso se dice que es una propagación que viaja y que además tiene un, un valor máximo que se mantiene. Bueno, pero no todos los axones son iguales. ¿ya? La, como esto no es un curso de biofísica, no vamos a tratar esta parte, pero la velocidad de un potencial de acción aumenta con el diámetro del axón, porque el axón es como si fuera un conductor eléctrico. ¿ya? Entonces, mientras más chico el conductor eléctrico hay más resistencia al paso de la corriente y si usted tiene un conductor eléctrico grande va a pasar más corriente por eso que los cables de, de aquí domiciliario tienen un cierto diámetro de 3 milímetros pero los cables de la electricidad eh, que van por la calle o las torres de alta tensión son así unos cables gigantescos para que pueda pasar más corriente entonces, mientras más grueso, más grueso el cable, puede eh, pasar con menos dificultad en la corriente. Entonces, eh, pero en los organismos vertebrados es como que el espacio es chico. ¿ya? No podemos adoptar la solución del axón gigante de jibia que el axón gigante de Gibia hace una cosa súper gruesa desde el punto de vista neuronal y funciona súper bien son súper rápidas las jibias porque tienen un conductor súper grande pero básicamente lo que hacen las jibias es contraer su, lo que se llama el manto y tener propulsión a chorro digamos eso es lo que hacen tienen propulsión a chorro las jibias chuf, tienen un chorro y escapan y eso son sumamente rápidas pero en, si nosotros, nosotros queremos cambiar eso eh, con neuronas más chicas como en el caso de los vertebrados se inventó otro mecanismo que es que eh, básicamente se inventó el tener múltiples segmentos iniciales. ¿Qué significa eso? Que en el caso, por ejemplo, de es una neurona motora, neuronas motoras son las que salen de aquí de la médula espinal y contra el músculo. Eh, esas, esos axones están cubiertos cada cierto intervalo por estas eh, células. Que usan las células de Schwann, que se secretan una vaina de, una, de un lípido que se llama mielina. Y lo, pasa, y, y, y lo que pasa es que entre los espacios, a ver, ahí está, entre los espacios que hay de las vainas de mielina, es, es lo mismo que poner múltiples segmentos iniciales de neuronas. Hay una alta concentración de canales de sodio voltaje dependiente en esa zona entonces hay una, una perturbación acá se genera un potencial de acción grande hay una propagación eh, de esa perturbación pero, eh, pero como hay a cierta distancia que, es, eh, que creo que son como 1 o 2 milímetros más canales de sodio voltaje dependiente eso se vuelven a activar entonces el que hayan eh, eh, canales de sodio voltaje dependiente de manera espaciada es más rápido que poner puros canales de sodio voltaje dependiente uno al lado del otro ¿Ya? y esa es la manera en que en los vertebrados eh, se ha logrado hacer eh, que el potencial de acción pueda moverse rápido a través de un axón largo que el ejemplo típico es el los axones motores que salen de la médula y mueven los músculos. Ah, y eso era todo. <risa>